¿Qué es UPEX? Plataforma del IAM para compartir cursos MOOC. Ventajas. Acceso ilimitado. Permite la creatividad y la innovación. Modelo constructivista y humanista versatilidad de tiempo y accesibilidad, variedad de recursos, lecturas, preguntas y verificación de respuestas, videos y discusiones interactivas. Bienvenidos a la Autopista del Conocimiento.